Buenas tardes, eh, desde Torre la Vega, desde el Hospital Sierra Llana en Cantabria, un hospital que pertenece al Servicio Cantabria de Salud. Eh, me llamo Roberto Zarrabeitia y soy internista, eh, muchos ya me conocéis, habéis estado aquí en el hospital, os seguimos viendo en las consultas, o sea, permanecemos en contacto de alguna manera y llevamos dedicándonos a la HHT pues desde el año 2002-2003, es un placer saludaros, eh, gracias al encargo que nos ha realizado Martín desde Murcia y contaros un poco nuestras impresiones en cuanto a cómo va la, la pandemia, cómo es la situación actual en, el, en nuestro hospital por lo menos y, y contaros un poco sobre, sobre la historia de, del coronavirus. Ya Sé que ahora mismo estamos sobreinformados bueno, hacer un poco el resumen de, de las cosas que, que sabemos hasta ahora. Estáis viendo unas instalaciones en la parte de, detrás de mí, que son unas instalaciones provisionales, donde nos han destinado al equipo que, que trabaja en hospitalización domiciliaria, eh, porque ahora mismo nuestro hospital, que tiene unas 250 camas, está dedicado a, en un 80-90% a atender pacientes con infección por eh, COVID-19 se han anulado quirófanos, de hecho los quirófanos han estado ocupados por pacientes eh, con respiradores, se han anulado consultas, eh, pero ahora mismo nuestra sensación es de que gracias al esfuerzo que hemos hecho todos, eh, la situación está mejorando, está disminuyendo el número de pacientes que están ingresando en el hospital, está disminuyendo el número de pacientes que están ingresados en la UCI, y como ya digo, eh, ese esfuerzo que hemos realizado todos en cuanto a las medidas de aislamiento y de, de prevención de contacto, eh, pues está teniendo sus frutos. Y a partir de ahora, pues habrá que seguir las recomendaciones de las autoridades y de los epidemiólogos para retomar, eh, eh, hacer medidas de desconfinamiento progresivas según, según nos vayan indicando e intentar volver a, a la normalidad lo, lo antes posible. Eh, como digo, quiero contaros un poco de, de, de, de la historia de, de, del coronavirus. Todo empezó eh, a principios del mes de diciembre del año pasado en China, en concreto en la región de, de la ciudad de Wuhan, se empezaron a ver en los hospitales casos de neumonías, de neumonías que recordaban un poco a aquellas que eh, en el año 2013 se asociaron a, a otra epidemia, también por otro coronavirus, eh, como digo, eh, que ocurrió hace ya eh, siete años. Eh, todos los pacientes, o la mayoría de los pacientes que acudían al hospital con, con esos síntomas, tenían un nexo común, y era que habían estado en contacto o habían acudido, de alguna manera, trabajaban en un mercado, en el mercado de Huanan, que estaba localizado en, en esa ciudad. Los mercados chinos pues, eh, se caracterizan pues, por vender mucho tipo de, de alimentos, eh, también eh, pues a veces hay convivencia de, de animales eh, vivos que incluso se pueden sacrificar ahí en, en, el, en el mercado. Eh, y parece que, que, el foco, que el foco del coronavirus podría venir de, de, ese, de ese mercado. En concreto, se pues, ha especulado que, que el, reservorio, el reservorio del coronavirus son los murciélagos y que debe de haber algún animal intermedio, que en este caso podría ser, o se sospecha, se había comentado que podría ser el pangolín, que es un mamífero que se, que se consume a veces en, en China, está muy apreciada su carne, y de esta manera podría haber llegado el, el virus a, a la población humana. El virus, la representación del virus es esta: vale es una especie de bola con espículas, ¿eh? está hacemos perfectamente, ya lo tenemos asociado a, a nuestra mente. Estas espículas que tiene el virus son las que favorecen su entrada a nuestras células. ¿vale? Esta, esta parte eh, azul es una célula normal que tiene receptores y esas espículas son como si fuesen la llave que interaccionan con unos receptores eh, que tenemos en las, en las células, en concreto con unos que se llaman AC2, ¿vale? que son receptores que pues están implicados o que están modulados también en pacientes que tienen hipertensión y que toman medicación, etcétera. Por eso se, se ha discutido que si los pacientes con hipertensión arterial podrían tener mayor o menor riesgo de, de, de, de, de, de síntomas o de, o de infección por, por el coronavirus. Y una vez que el virus interacciona con la, con la célula a través de esos receptores, se fusionan, se unen las membranas del virus y de la célula y el material genético del virus es una cadena de RNA, pasa dentro de la célula y ahí se empiezan a hacer copias. ¿de acuerdo? Se generan virus eh, múltiples eh, gracias a la, la infección que, eh, que ha sufrido la célula y que favorece que ese virus se multiplique. Aquí veis eh, estas bolitas amarillas son virus, coronavirus, que están acosando, en cierta manera, a una, a una célula. ¿Eh? Se van a fusionar con ella y van a pasar a su interior y de esa manera van a empezar a, hacer, a desarrollar copias y se van a multiplicar. Los síntomas principales de la infección por coronavirus son eh, la fiebre, que ocurre en un 90% de pacientes, no en el 100%, la tos, que ocurre más o menos en un 80% de los casos, la fatiga, asociada más a los casos de, de neumonías, eh, pero también parece que es un síntoma importante, incluso sin haber neumonía. Y luego otros síntomas pues, que parecen típicos, la anosmia, que es la falta de la, la incapacidad de, de detectar olores, eh, también dificultades para, para estímulos gustativos y otros cuadros pues, como diarreas o cuadros eh, que en definitiva nos pueden dar cualquier, cualquier cuadro viral. De hecho, es un cuadro pseudogripal o que cualquier otro tipo de virus, ya sea de otro tipo de coronavirus que circula en otras épocas del año o, o virus gripales nos podrían causar. El virus tarda en incubarse, eh, unos, la, la sintomatología por el virus tarda en incubarse unos 4 o 5 días. Y hemos visto que eh, el mayor grupo de riesgo, el mayor grupo de riesgo en, la, en el COVID-19, pues son las personas ancianas. ¿Eh? Parece que los niños tienen menor sintomatología o son portadores asintomáticos. ¿Eh? El coronavirus se transmite con mucha facilidad, es muy contagioso. ¿Eh? Los, niños en es, los niños en esta situación pues serían portadores asintomáticos y por tanto un poco potencial de, de transmisión de la enfermedad porque incluso las personas asintomáticas pueden, pueden transmitir la, pueden transmitir la, la enfermedad. La enfermedad se transmite por las gotitas que emitimos con, cuando tosemos o cuando respiramos eh, y esas gotitas quedan flotando en el aire, son las gotitas que llaman de fluje, quedan flotando en el aire y de esta manera pueden contagiar si permanecen en el aire en forma de aerosol a otra persona o bien si se depositan en, en instrumentos, en fomites que se llaman, pues en cucharas, en las mesas, en los eh, teclados del ordenador y si alguien lo, lo toca. Eh, en el tiempo que todavía está vivo el virus, pues eh, se puede contagiar de esa manera. Eh, en cuanto a la gravedad del coronavirus, pues parece claramente que eh, es más grave que un cuadro gripal. Eh, nosotros al principio pues, ya teníamos la experiencia de, de la epidemia de la gripe A de hace unos años, eh, donde sí que hubo una afluencia muy importante de, de pacientes, sobre todo con enfermedades respiratorias crónicas, eh, que acudieron al, al hospital por descompensación. Luego también hubo también otras personas eh, jóvenes que desarrollaron también neumonías. Pensábamos que el cuadro iba a ser una cosa similar, pero no. Parece que el cuadro del coronavirus es eh, más grave, básicamente porque es más contagioso y porque también, eh, no sabemos por qué, eh, puede desarrollar o tiene tendencia a desarrollar eh, episodios eh, neumónicos, neumonías, pulmonías en pacientes que no, no tienen por qué tener solamente factores, no tienen que ser personas con factores de riesgo, los pues pacientes que tienen una, un cáncer o pacientes que, que tienen un tratamiento inmune o pacientes que tienen una bronquitis crónica, sino que a veces en personas asintomáticas y que hasta ese momento no han tenido ningún problema, personas jóvenes incluso, pues también ha habido cuadros eh, dramáticos, eh, cuadros de neumonías eh, severas que han necesitado, necesitado intubación y que al final incluso han... Terminado de manera fatal. En cuanto al coronavirus y los pacientes con HHT, que es una pregunta que nos habéis hecho eh, en varias ocasiones. Pues lógicamente, esto ha sido, todo esto es una cosa de, de, de tres meses, es una cosa explosiva. No tenemos datos específicos de HHT, aunque me consta que se están recogiendo, que se están haciendo análisis en cuanto a la sintomatología eh, del coronavirus en pacientes con telagitas hemorrágica hereditaria. Pero en estos momentos, eh, pues eh, desde luego eh, hay que tener precaución, como todo el mundo, como todo el mundo, pero los pacientes con HHT y que tienen patología eh, pulmonar que condiciona pues, una insuficiencia respiratoria, que los niveles de oxígeno estén más bajos de lo normal, aunque tengan una insuficiencia cardíaca, secundaria a los eh, síntomas relacionados con la HHT, o que tengan anemia. Ya que la anemia pues, puede favorecer que los tejidos no se oxigenen en condiciones normales. Pues serían personas que, aparte de los cuidados habituales, tendrían que, se podrían considerar que estaban un poquito más en riesgo, que tendrían que, que tener más precauciones en cuanto a las medidas de, de evitar contactos, extremar un poquito todas las medidas de, de precaución. ¿Cuánto dura el coronavirus en los objetos? Como decimos, pues el coronavirus se elimina por los aerosoles, se expulsa por los aerosoles, por la, por la tos, en el aire puede permanecer hasta tres horas hasta que se deposita, y luego en sustancias sólidas, en pues el cobre dura hasta cuatro horas, en el plástico dos o tres días, en el cartón puede permanecer hasta 24 horas, en el acero dos o tres días. Por eso es importante eh, tomar medidas de eh, limpieza. Tan importante es intentar evitar el contagio por las gotitas manteniendo esas medidas de separación del metro y medio dos metros con respecto a otras personas, sobre todo en caso de que estén tosiendo o que tengan eh, una sintomatología de infección respiratoria, como lavar las manos en caso de que hayamos tocado cualquier superficie, vale, periódicamente tenemos que lavarnos las manos y tener cuidado sobre todo de no llevarnos las manos a la nariz o, o a la boca. ¿eh? Por lo demás... Precauciones habituales en cuanto a la limpieza de, de, los, de los cubiertos en un lavavajillas a temperatura de 50-60 grados. Y en caso de sospecha de, de ropa, pues que por lo que sea, pues, tenemos que tener, que te, queremos tener especial cuidado. También lavadora con temperatura más o menos de, de 50-60 grados. Esta es la curva de los casos en España. El primer contagiado en España, como sabéis, pues fue un paciente extranjero que estaba de, de, de turismo en, en La Gomera, que estuvo asintomático y permaneció ahí aislado en el hospital de La Gomera hasta que se le dio de alta. Luego, eh, a finales de febrero, comenzaron, a aumentar, comenzaron a, llegar, a aumentar el número de casos, los casos que al principio se consideraban solamente importados eh, pues personas que venían de, que habían estado en contacto con sitios eh, con, eh, con, con, con eh, epidemia en ese momento pues eh, china italia norte de italia eh, ya digo al principio fueron casos importados luego pasaron a, pasamos a tener casos eh, de contagio eh, propio eh, de contagio entre, entre personas eh, nacionales. Esa curva empezó a ser exponencial, hasta las cifras que tenemos ahora, pues que como sabéis no son 17.000, sino que ahora mismo tenemos ya en torno a las más de 200.000 personas eh, infectadas por, por COVID. Y luego, pues que supimos a posteriori que uno de los primeros casos de, de COVID eh, fue un paciente que había estado en, en Tíbet y que había eh, fallecido en, en Valencia, y que eh, cuando se decidió eh, estudiar los casos eh, con neumonías de etiología de causa no, no, no conocida, eh, a tras retrospectivamente se vio que este paciente había tenido una infección por eh, coronavirus. Lo que en principio fueron casos localizados en China y que posteriormente se extendieron al norte de Italia, eh, se ha convertido en una pandemia, lo que quiere decir que es una epidemia global de todo el mundo. Ahora mismo la zona, los puntos calientes están en Europa y en Estados Unidos. En China, pues después del, del foco inicial, parece que con las medidas de cuarentena y del aislamiento se ha conseguido eh, controlar la epidemia, pero todo con muchísimas precauciones hasta que consigamos una vacuna o un nivel de inmunización general de la población eh, suficiente. No sabemos si el coronavirus va a ser una eh, cosa estacional, eh, si nos va a visitar periódicamente, o si va a mejorar con el verano, si con las temperaturas. De hecho, en el hemisferio sur ahora mismo, pues acaban de dejar el verano y también tienen casos. Entonces es una cosa que tenemos que ir viendo y que tenemos que ir eh, controlando dentro de los síntomas más graves que puede dar el coronavirus, pues aquí tenemos la, una neumonía. ¿vale? Esto tenemos aquí esto es una placa de toras, es una radiografía. Tenemos aquí las costillas. Esto es el corazón. Son los diafragmas. Y esta zona blanca de aquí, esta zona blanca de aquí es una, una condensación que es como si parece como si, si fuese un, un cristal eh, sucio, un cristal eh, rayado. ¿eh? Eh, es una neumonía típica de Covid eh, suele ser a veces bilaterales y se ven eh, incluso a veces antes en el en, en un escáner se ven neumonías pequeñitas que no se sé si consiguen ver en la radiografía eh, como digo eh, es un cuadro ya eh, que, que suele aparecer pues a los siete ocho días de comenzar la, la infección el paciente empieza con comienza con fiebre comienza con malestar Dos, y al séptimo o octavo día en algunos pacientes eh, la infección eh, pasa a desarrollar cuadros de neumonía porque hay un periodo donde eh, los, la inflamación, todas las sustancias que el cuerpo genera para intentar combatir la infección del virus, pues eh, explota, se puede decir. O sea, es una cosa, es un terremoto, un pequeño terremoto en la, en la, en la inmunidad del cuerpo. Y ese terremoto pues va a ocasionar la aparición de infiltrados neumónicos, ¿bien? se dañan los, los, los alveolos de los pulmones y cuando dejan de funcionar los alveolos pulmonares, lógicamente la sangre no se oxigena en condiciones y eso es lo que lleva a muchos pacientes a necesitar de intubación y de ventilación asistida. ¿Cómo se ha diagnosticado a partir de, a, a, desde el principio la, la, la epidemia de o sea, la infección por coronavirus? Pues, eh, aparte de los síntomas, eh, ha, ha habido pruebas de PCR, ¿vale? que son, como os explicaba Luisa, son pruebas que hacen copias masivas del material eh, genético del virus para, para detectar eh, su, su cantidad y su presencia una muestra que se toma de la nariz, del la, de la o por la boca. ¿eh? Es una técnica muy sensible, ¿vale? porque detecta incluso hasta 20 copias. O sea, si el virus está en pequeña cantidad, lo puede detectar. Es muy específica, porque diferencia el coronavirus de otro tipo de virus, por ejemplo, el virus de la gripe, precoz, ¿eh? aunque en, eh, hay que esperar unos, unos días ¿eh? para, desde el comienzo de los síntomas para que la PCR sea... Más, eh, más sensible, eh, para que tenga más, eh, mejores resultados. Eh, problema, tarda unas horas en tener los resultados. Tarda unos tres, cuatro horas en, eh, en ofrecer los resultados. Y en el caso de que sea negativo, pues puede ser un falso negativo, ya digo porque lo hayamos realizado poco tiempo después de iniciarse los síntomas, y en caso de que se persista la clínica y tengamos una PCR negativa, pues deberíamos de considerar la posibilidad de repetir esta prueba a los pocos días para de descartar o para confirmar que el paciente tiene infección por coronavirus. Como digo, esta es la prueba, las PCR famosas, que era la prueba que se realizaba inicialmente. Ahora mismo también se están haciendo serologías. Las serologías... Son unos, una especie de kit ¿eh? que se hacen con una, un pinchazo en el dedo, como cuando se mira el, el azúcar de la sangre. Se coge una gota, se deposita en, en una ventanita y eh, esta placa que tiene material eh, proteico, tiene proteínas del virus, eh, si en nuestra sangre hay defensas, hay anticuerpos contra esas proteínas, pues se va a, se va, va a dar un resultado positivo de manera que se va a manifestar una banda, una pequeña rayita, es como si fuese un, una especie de test de embarazo, va a haber una rayita que nos va a decir si hay eh, anticuerpos, inmunoglobulinas, y esos anticuerpos pueden ser de dos tipos, IgM, que son los que aparecen a los 5 días, más o menos, de comenzar la infección, o IgG, que suelen aparecer a los 14 días. ¿Qué pasa con las serologías? Pues que, bueno, es un buen test porque tenemos el resultado en 10-15 minutos, pero tenemos muchos falsos negativos, o son sea, más falsos negativos que con la PCR, son menos sensibles también y actualmente se están usando, pues eh, como, como habéis oído, hay un, una, un estudio para evaluar el estado de inmunidad general de la población para ver también cómo es la situación de los sanitarios, del personal sanitario, y ver si podemos eh, retornar a, a nuestro trabajo. Por ejemplo, en nuestro hospital nos están haciendo un cribado general ahora mismo a todos los trabajadores del hospital para ver si tenemos defensas. ¿eh? Y, y también en personal de residencias y en, y en ancianos para, para ver si, si hay que tomar medidas más agresivas en cuanto a aislamiento o para, para prevenir los contagios dentro de, de las residencias, que como sabéis, son un foco caliente de, de la infección. De esta manera, si tenemos en cuanto a la serología, como decimos, una IgM negativa, que son las que aparecen antes, y una IgG negativa, está, estaría descartado el COVID. Si tenemos pacientes con IgM negativa e IgG positiva, son pacientes que ya han padecido la enfermedad, han desarrollado inmunidad, tienen anticuerpos, IgG, pero eh, ya pasaron la enfermedad hace tiempo. ¿eh? En este caso, para, por si acaso, en nuestro hospital están recomendando realizar una PCR ¿eh? para definitivamente ¿eh? ver que esa PCR es negativa y permitir a los pacientes trabajar en el hospital. Hay dos pacientes que tienen IgMS positivas e IgG positivas, son pacientes que han estado estando en contacto reciente con el virus. En este caso también hay que hacer una PCR para ver si el paciente tiene virus eh, con, en, la, en el área de la, de la boca, de la nariz, o sea, si son todavía contagiosos. Y pacientes que tienen eh, IgM positivas y IgG positivas que están en el periodo intermedio, ¿vale? donde también hay que realizar una PCR para ver si el paciente es eh, contagioso. En cuanto al tratamiento, pues lo que os comentaba Luisa, eh, como digo, eh, todo ha sido una explosión en pocos meses, en dos tres meses. No tenemos tratamientos específicos para, para el coronavirus. Nos basamos en el conocimiento que la, la, la epidemia del, del anterior coronavirus eh, que ocurrió en el año 2013 también en China eh, facilitó. ¿vale? En ese caso se hicieron una serie de, estu de estudios, y usaron una serie de medicamentos que eh, parece que fueron eficaces y se, se, están, se, se han comenzado a usar eh, los mismos o, o similares. De todas maneras, están apareciendo estudios. Ahora mismo el coronavirus es, la, lógicamente, lógicamente, la, la enfermedad la que más se está estudiando en todos los laboratorios y en todos los centros de investigación, eh, que nos están facilitando todos estos estudios, pues, información eh, de, de, de qué podemos hacer de manera más, más eficaz. ¿eh? Como os comentaba Luisa, ahora mismo a los pacientes que tienen neumonías eh, les estamos dando y os comento también un poco la, la experiencia que nosotros tenemos en nuestro hospital y ya digo que basados un poco empíricamente en lo que conocemos que hacen estos medicamentos y en los pequeños ensayos y pequeños artículos que van saliendo en la bibliografía médica pues estamos usando hidroxicloroquina o cloroquina, sobre todo hidroxicloroquina que parece más eficaz es un medicamento que eh, disminuye la adherencia que tiene el virus a las células. ¿eh? Es un medicamento que habitualmente se usa contra la malaria y también se usa en pacientes que tienen alguna enfermedad reumatológica pues, como la artritis reumatoide, como el lupus. Es un buen antiinflamatorio. ¿eh? Entonces, tenemos dos efectos posibles de la hidroxicloroquina. El primero que disminuye, ya digo, la adherencia del virus a la célula, o sea, de, de tal manera que al virus le costaría más entrar a la, a la célula y colonizarla. Y por otro lado, en esa segunda fase de explosión de la inmunidad que nos causa la, la infección por coronavirus, pues sería también un buen antiinflamatorio. A los pacientes con eh, como neumonía les estamos dando hidroxicloroquina o cloroquina y acitromicina, ¿sí? basados también en un estudio francés que se realizó en Marsella y en otros eh, artículos que están viniendo de, de China. Eh, es lo que se está dando de, de momento. Eh, si el paciente eh, empeora y comienza a desarrollar un cuadro con, con una eh, explosión de la, de la inmunidad. Eh, tenemos un, otros fármacos que disminuyen o que intentan disminuir la carga, la carga viral, como el Remdesivir, que ahora mismo parece que está un poco en, en el punto de mira porque que, que sí que es eficaz, otros fármacos antivirales y el varicitinid. Bari, pues son fármacos o muchos nombres técnicos que, que os sonarán o habréis oído nombrar en, en, en multitud ahora mismo de, de, de artículos y de y de, y de noticias. Y en cuanto a controladores de esa explosión inmune, pues eh, se están usando los, los, los corticoides, la, la cortisona, la metripendisolona. Eh, pero de manera eh, comedida porque la OMS no lo, ha, no lo ha recomendado, se están usando dosis moderadas, no, se está, no está claro si es beneficioso o en ciertos casos incluso podría ser perjudicial, o sea que se, se están haciendo ensayos también en este sentido para ver si los corticoides pueden ser útiles o no. Y otros medicamentos que disminuyen esa, eh, esa explosión inmune como son el tocilizumab que modula la liberación de ciertas eh, sustancias que se llaman interleucinas y otros similares como el situxima. Y luego también habréis oído que eh, se está empezando a hacer estudios con sangre, con plasma de pacientes que han pasado la infección por coronavirus y que han generado inmunoglobulinas que han generado anticuerpos. Eh, esto ya es una, es una técnica antigua que se usó en otras epidemias, incluso en, el, en la epidemia de, de gripe del año 2018, lo que se llamó, la que mal se llamó la gripe española. Y, y parece que puede ser también una vía eh, prometedora en cuanto al tratamiento. Los pacientes con eh, insuficiencia respiratoria y con neumonía, pues ya digo que muchas veces, si es el cuadro más grave, pues precisan intubación, necesitan ir a la UCI, hay que intubarles y hay que eh, ventilarles. Eh. Tienen una insuficiencia respiratoria por falta de oxígeno hipoxémica. Y bueno, nada más. Eh, contaros un poco eso, la sensación de que Ahora mismo parece que, que, que, que está remitiendo, que todo esto está remitiendo. Eh, infundiros ánimos, eh, tranquilidad, daros las gracias por todo vuestro apoyo, en nombre de todos los compañeros sanitarios, pues agradeceros vuestra colaboración. Eh, gracias por esos aplausos, que sinceramente que es nuestro trabajo y es que tenemos que hacerlo. Y, os lo agradecemos por, por los ánimos que, que nos dan, pero es, ya digo que es nuestro trabajo y es nuestra obligación. Daros también nuestro aplauso a vosotros pues, por todos los esfuerzos que estáis haciendo, pues, por toda la población general de una manera u otra pues, está sufriendo esto, ya sea por el confinamiento, por la pérdida del de trabajo, eh, por, la, por mil situaciones, falta de contacto con la familia, mil situaciones pues, que están haciendo que esto sea, sea muy duro. Espero que gracias a todos eh, lo vamos a sacar adelante y como se dice como dice el lema, pues todo va a salir bien, espero que todo salga bien y, y nada más. Eh, agradeceros, como os digo, eh, vuestra atención, eh, ponernos a vuestra disposición, tanto yo como mis compañeros que atienden habitualmente a pacientes de telanjitas hemorrágica hereditaria, para lo que necesitéis, ya sabéis cómo contactar con nosotros. Tenéis nuestros correos, sino a través de Martín y de la Asociación HHT. Daros un fuertísimo abrazo a todos, un fuertísimo abrazo, mucho ánimo y de esta salimos y además pronto. Venga, un fuerte abrazo.